a un nuevo video en mi canal de YouTube. Yo soy Laura Tobón para los que todavía no me conocen. Hoy, amores, ¿qué es lo que íbamos a hacer? Así ah, ya. Hoy, amores míos, vamos a ver videos míos del pasado. Desde el 27 de octubre del 2016 fue que publiqué mi primer video en YouTube. La verdad, yo odio ver los otros videos del pasado porque siento que, no sé... Como que me da pena, me da pena ajena. Yo me doy oso a mí misma porque yo antes estaba hablando muy chistoso. Como que te estaba hablando con un tono presentador, algo así. Y hoy voy a volverlos a ver y quiero que ustedes vean mi reacción viéndolos. ¿Les parece chévere? Vamos a empezar por el primer video que subí en la vida a YouTube que se llama Cómo hacer ejercicios en casa. La entrada es muy linda, súper profesional. Hola a todos, bienvenidos a mi casa por la mañana. Yo soy Laura Tobol. Y bueno, a muchos nos cuesta trabajo levantarnos todos los días porque nos da esa perecita mañanera. Pero hoy nos <risa> vamos a divertir mucho porque vamos a hablar de un tema que a mí me encanta. Y es cómo poder llenar tus mañanas de energía. <risa> ¿Qué tal la levantada cuerpo, en la cama? Y todas saludable. Y bueno, no nos dejamos mentiras porque hoy el tema del fitness todo está súper de moda. Que se, y se hoy baile. ¿Se echar ustedes cómo pueden? Porque de, hicimos ese baile, no entender. Y es muy chévere porque no solo sirve para todas las mujeres, sino también para los hombres. Entonces, <risa> los hombres que están en este momento también es de vida para ustedes. Lo que necesitan es un espacio. Puede que sea el patio, puede que sea el estudio y por favor, quiten todos los objetos frágiles y alrededor. Quiten todos los, los, los, objetos los objetos frágiles de alrededor. De alrededor. Lo que necesitan también es ropa muy cómoda. Y por supuesto, la música que más les guste puede ser merengue, reggaetón, como ustedes. Merengue piensan. o reggaetón. Para empezar, vamos a hacer estos ejercicios de calentamiento. <risa> para empezar, que ayuda a bajar de peso o sostenerlo. Obviamente. Marija, qué lento. Ustedes veían este en esta en vaina? vaina. Así que vamos a que Tiene 53 mil buenos. O sea, la vaina más producida del planeta Tierra. Relaja tus músculos. Yo me juraba en el noticiero cura, todavía. Hola. Entonces, muy juicioso antes y después. Luego ¿no? de haber estirado, lo primero que vamos a hacer es saltar mientras abrimos. Creo, yo me acuerdo ese día que literalmente cada ejercicio lo hice 5 segundos, no lo hice así. Juiciosa. Y vamos a realizar este ejercicio de por Dios. Y vamos a 30 <ríe> ¿Será que la gente se hizo ejercicio con esto? Luego vamos a hacer como si estuviéramos corriendo. Ay, tras... no, yo qué estaba pensando, amigos. Yo nunca hago ejercicio en la casa, tengo que decirlo. Este movimiento que ¿Movimiento llama... escalador. O sea, es la primera vez después de este video que oigo de esta derecha. palabra. Con Dios mío, ¿en qué estaba pensando? Jesús, María y José Stephy, ¿por qué me dejaste hacer eso? O sea, es un muy buen video Pero ya está muy producido De esta manera Pon tus 30 brazos 30 abiertos Y por 30 segundos la Haz 30 este movimiento 30 segundos, Unas veces bueno, ya no puedo ver más este video Me mame Siguiente video ¿Cómo cocinar Una cena saludable? Es el tercer video que subí a mi canal de YouTube Oigan, yo no cocino un carajo Yo no sé qué estaba pretendiendo con este video Hola a todos, bienvenidos favoritas que me ha recomendado mi querida madre <risa> mi querida madre me lo ha presentado esta receta es una receta muy sencilla muy saludable uno de mis platillos favoritos yo seguía en televisión en ese entonces ustedes llegan a la cocina que quieren comer algo diferente, <risa> pero a la vez saludable pero no tienen ni idea qué hacer bueno pues aquí en la majestad dentro de ti les tengo la receta una ensalada de quinoa <risa> y me va a una ensalada de quinoa deliciosa. Antes de comenzar, quiero aclarar que no soy nutricionista y que, bueno, a veces me quemo los dedos cocinando. Entonces, me van a tener aquí que tener un poquito de paciencia porque aquí estamos haciendo todo muy real. Por otro lado, estamos aquí, haciendo la todo muy real. no, Dios mío. Es lavar la quinoa. La la en un colador. Yo no sabía qué estaba haciendo, quiero que sepan. La ponen en un colador. A mí me estaban diciendo todo lo que tenía que hacer la por lavará. allá atrás. <ríe> mi cara, mi cara de no tengo un, un tontorano lo de lo que estoy haciendo. El siguiente paso es el siguiente paso. Por una taza de quinoa vas a agregar dos vasos de <risa> Un cuchillo. Entonces manos a la obra. Qué mala voy idea. a mostrar cómo lo vamos a picar en cuadritos. Venga, Chiri, venga, mi amor. ¿Te acuerdas de este video, gordo? Yo no sabía qué estaba haciendo. Listo, ya tenemos nuestro mango picado. Con los deditos ilesos. Y aquí lo vamos a pasar... A... <ríe> ¡Qué oso! Y vamos a poner el mango y lesos porque no me corté no. Siri, sí, ¿por qué me dejaste hacer esto? ¿por qué, gordo? Y con el rabo. Bueno, pero uno sabe de dónde viene y bueno, esa era mi cruda realidad Quiero eh, recordarles o contarles que ese día me demoré haciendo ese hijo de madre video sin molestar desde la una empezamos como almorzamos a, empezamos como a la una de la tarde y acabamos como a las 6 de la noche de la tarde, noche, bueno. Me acuerdo que se estaba poniendo, oh, se estaba poniendo ya negro el día y todo el mundo era como, Laura, lógala. Tienes que poner la quinoa a calentar ahí, no sé qué, yo no entendía nada. Y subí el video. Yo no puedo creerlo. <risa> bueno, vamos a ver el siguiente video. ¿Cómo decorar una despedida de soltera fácilmente? Hola, hola. Hola, ¡Hola, hola! ...que la vamos a llamar Hashtag Make it Shine. Aquí ustedes y yo vamos a descubrir el mundo de la decoración, <risa> el estilo... ...y por supuesto... ¡El mundo hacer de la decoración! Hacer. ¡Gracias! Les quiero contar que yo soy adicta a Pinterest y muchos de ustedes también, también lo son. Así que manos a la obra. ¿Y ese baile qué? Últimamente me está pasando Eh, el otro día me puse a mirar en Pinterest y dije, ¿qué podría hacerle a mi amiga para que se sienta muy especial en un shower? ¿Cómo podría ser para decorarlo y que se vea muy colorido, muy armonioso? Y bueno, me puse en las pilas, averigüé y encontré unos tips espectaculares y muy económicos. Los Quiero que les... sepan que a mí nadie me dio estos tips. Siempre me ha gustado me los, los estilos de decoración mm. que demostré. ¿Qué es esa vaina! ¡Que es esta parte! Por eso, en esta ocasión, les traigo estos pomponcitos de decoración. ¿Por qué hicimos eso? Pero que llenan un espacio de vida y de color. Para crear estos pompones, vamos ¿Para a Para crear estos pompones, elementos. papel, crepé del, papel crepé, crepé, crepé del color que tú desees. dulce un listón del color que prefieras. Lo que tenemos que hacer es desdoblar el papel. Que y ese es saco de aquí? Ah, ese saco no es, es mío. Aquí puedes usar un pedazo sacos de saco de Steffi o una mesa para tener el espacio suficiente. Ahora procedemos a doblar todo el papel en forma Yo no sabía de qué estaba haciendo tampoco ese día. Una vez listo el enrollado, en todo el centro ponemos nuestro alambre de bolsillo, Oigan, pero tiene casi 100.000 visitas. Les ha servido, niñas. Muy también. bien. Ahora debes levantar capa por capa del papel y de dando forma... Tienen que los pasar capa por de capa de, de cada papel. ¡Oh, qué hermoso! pompón. Recuerda tomar el listón y amarrarlo al extremo del alambre que sobra para poder colgarlo donde... ¡Qué pompón tan hermoso! Bueno, me mame este video. Vale, segundo, no pero... puedo verlo más. Dios mío, santísimo. Vamos ahora con otro video espectacular de aquella época, donde Laura Tobón no era ella, sino otra persona, totalmente diferente. ¡Ay, cómo vestirte según tu cuerpo! Uh, ¡Cómo vestirte según tu cuerpo! ¿Y es cómo vestirse según la figura de tu cuerpo Yo porque hablaba así, como si fuera como mexicana y como pastusa, no sé. De cómo bien y Álvaro salió en el video, Dios mío. ¿Qué? Uy, ¿cómo vestir la figura? Ay, no... mi cuñada que sabe mucho el tema. Es un triángulo invertido. ¿Qué quiere decir esto? Que mi cuerpo, los hombros... Lo, pero es que estoy aprendiendo... Eso, olvidar Lo no que mentira. sí tenemos que hacer es poner las faldas en A, que son así, tipo triángulo, y también la sobrefalda. Ay, pero, pero la, la gente ha te visto, te visto el video, se ha servido. Chévere. Además, tengo un body negro con escote en B que ayuda a centrar toda la atención aquí en la cintura. Ay, no. ¡Estoy hablando es más así! ...y te pueden divertir un poco más con la ropa. Personalidades del entretenimiento que ustedes puedan conocer que tenga este tipo de figura. Beyoncé, Kim Kardashian, Sofía Vergara... ¡Sofía Vergara! ...que es totalmente proporcional. Arriba y abajo y en la mitad tienen su buena... ¿Puedo cambiar? ¿Qué tienen que... Evitar. ¡Suficiente! Bueno, eh, Amigos... Viendo estos videos, quiero agradecerles porque siento que ustedes me han ayudado a demostrar la verdadera Laura que existe. Estos videos que ustedes vieron al principio son cero yo, son, o sea, yo no cocino, soy pésima decorando cosas. Sí, me gusta la ropa, pero esos tips todos me los dieron como que gracias a ustedes he podido conocer a una Laura real, a la que es en la casa, a la que es con sus amigas, a la que es eh, detrás de cámaras y qué chévere hacer este ejercicio porque yo ya no soy esa Laura que hablaba así y que era toda perfecta y que Dios mío, Santísimo Jesucristo. Espero que les haya gustado este video, mis amores. Coméntenme aquí abajo qué les gustaba de la antigua Laura y qué les gusta de la nueva Laura. La nueva, pues, la yo de siempre que me, me costó como un poco de trabajo demostrar. Bueno, los amo con todo mi corazón y nos vemos en el próximo video. Los amo.